Todos los hombres sueñan Pero no de igual manera Aquellos que sueñan por la noche En los polvorientos rincones de sus mentes Despiertan al día siguiente Para encontrarse que todo fue vanidad Pero los soñadores de día son hombres peligrosos Porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos Para hacerlos posibles Esto es lo que hice Arriba. ¿Me estás pasando bien? Oh, si sí, eres un comediante. Qué cálida bienvenida. Los dos están limpios. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. ¡Cutter! Está todo aquí. Bien, veamos. <ríe> Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Plata siglo XVI, diseño isabelino, el lema de Sir Francis Drake, grabado. Bien, parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? <risa> A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Frank. Sí, sí, tienes razón. Tan falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. ¿Y usted? Puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate, salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros Mientras puedan, hagan lo que el hombre dice Es un ladrón Bueno, ¡cuánta ironía! Ups Mierda oh, Maldición Ven, ven aquí Un típico maldito Yankee, puro bla bla ay, ay, ay, ay, ya tuvo suficiente, ¿no compañero? Uh, Víctor Kate, Todavía revolcándote en el chiquero Con tu protegida veo No es muy decoroso para un hombre de tu edad Tendría que haber imaginado Que estabas detrás de esto Ey, con cuidado No quisiera que te derritas <ríe> La misma arrogancia de mierda Tan audaz Me pregunto a qué le tienes miedo Mente. No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. No, esas cosas no te afectan, ¿no? Engañar a la muerte, ¿o no? No. Ah, ah, ah. Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. ¡Devuélvemelo! Catcher. ¡Oh, no, Dios mío, no! ¡Idiota! No, no. A de nada, Su Alteza. ¡Marlo, tenemos que sacarte de aquí! ¡Vamos, son un par de hijos de puta! ¿Eh? Sí, ratita callejera! ¡Suéltame! ¡Su clase de gente no es bienvenida aquí! Ay, parece que tenemos tiempo de sobra. Tengo una idea. Podemos pasear unas horas... ¡Mierda! ¡Suéltame, viejo! ¿Intentamos de nuevo? ¡Suéltame! Ah, es lo que pensaba. No intentes huir ahora. Estás muy lejos de casa, hijo. No me digas. Tus padres deben estar preocupados por ti. <risa> no lo creo. Bien, tema complicado. Ese movimiento fue muy bueno. Eres bastante hábil. No sé de qué me habla, anciano. ¿Eh? No me digas así. Tu técnica deja mucho que desear. Anuncias todos tus movimientos. ¿Usted está loco? Sí. Me ha seguido por toda la ciudad. Tal vez pensaste que era un blanco fácil. Pero elegiste al tipo equivocado, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi billetera. Bien. Tal vez debamos llamar a la policía Adelante Seguramente Se preguntarán por qué un turista de su edad Persigue jovencitos por los callejones <risa> Eres un pequeño mendigo con muchos recursos Sé cómo ¿no? cuidarme solo De todas formas Estoy seguro de que no te gusta la policía Mucho más que a mí Bien por eso Niño La billetera Lo intenté, claro que sí. Anuncio todos mis movimientos, eh. ¡Hey, Víctor! ¡Mira quién es! El sucio vagabundo que te robó la billetera. Vamos, hijo, no tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora... El anillo. niño. ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio, por dioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. Deténgalo. que tenemos aquí. <risas> uh, ¿Estás bien? ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. Esto no te dolerá. Estás bien, chico Relájate, niño Estamos a salvo Adelante Ponte cómodo. Si no quieres... ¿Qué quiere de mí? <risa> Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo ahí atrás. Gracias. ¿Pero de qué se las trae? Es decir... Usted es ladrón, ¿no? <risa> Debe tener una idea Eres toda una joyita, niño ¿Cuál es tu historia? Mire, señor Sin ofender Pero ni siquiera lo conozco Por cierto, Victor Sullivan Y ahora viene la parte en que te presentas Bien Supongamos que me cuentas ¿Qué tiene de especial el anillo? Pertenece a mi familia Solo lo quiero recuperar Viene desde el mismísimo Francis Drake Eso es No sé cómo decírtelo niño, pero Drake no tuvo heredero Ningún hijo No, bueno, no tuvo con su esposa inglesa <risa> Bien, buen punto, déjame verlo Vamos niño, si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Barbis... Sig Barvis Magna. Significa la grandeza de los humildes. Ese era su lema. ¿Sí? Verá, la, la reina Isabel se lo dio en 1581, cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió. Ah... Fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces... ¿Qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño. Lo que el cliente quiere, yo lo obtengo. Por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual... ...seguro me van a echar. Bien, mire. Primero, no era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo... Rey navegó por las Indias Occidentales, solo que dice que llevó seis meses llegar desde allá, hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho le habría llevado un mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. ¿Y ese. Decodificador tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. Y lo tiene Marlowe. No podrá hacer mucho sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. <risa> bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho qué quiere de mí. Bueno, mira, tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias, pero estoy muy bien solo. Sí, claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. Y... Se fueron. ¿Todo bien, muchachos? <risa> oh, Dios mío, pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sally, no tiene sentido del drama. Claro. ¡Ay! Cuando todo es alboroto, esto se va a llenar de policías en un minuto. Salgamos de aquí. Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. ¿Me diste un cabezazo? De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Sí, Tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo, ojitos claros, atención, van hacia tu lado, no los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, ¿quién le importa? Por fin los hicimos salir. No, ahora los seguimos hasta su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dice suena obsceno? ¿En serio? Tienes que tener más cuidado con la cabeza, a veces. Eh... <risa> Buenas noches muchachos oh, ¿Todo bien querida? Parece que se escaparon del infierno Ah, fue una belleza Claudia. Todo marchó sobre ruedas Es raro que estés tan callado, ¿en qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto Aquí vamos <ríe> Todavía me suman los no, por Dios. Ayuda a tener algo en el medio <ríe> oh, Parece que me perdí la diversión Sí, parece que sí, fue muy muy en, en catártico ah, qué gracioso ¿Algún problema? No, demasiado fácil ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa... La verde Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro ¿Crees que aún están allí? Bueno, no dejé de vigilar en ningún momento No entró Ni salió nadie Eh... Uh. ¿Crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos, no se andan con vueltas Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea, así de simple. Sí, está bien, pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? Necesito una mano con esto. Sí, sí, lo tengo. ¿Ven algún coche? Yo no veo nada. No entiendo. ¡Mierda! <risa> yeah. ¿Esta está correcta? Sí, la puerta verde, estoy segura. Ah, Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Salí, apunta el rayo a la pared, como las luces de un auto. ¿Con quién estamos lidiando aquí? Es solo una forma de averiguarlo Rastrearemos el coche Tú vuelve a la furgoneta Intentaremos seguir en contacto por radio Cuando lleguemos al otro lado te aviso de acuerdo Sí, Donde demonios sea eso? Presta atención, cualquier cosa puede pasar Puede ser una salida rápida Sin duda Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché En serio ¿Quiénes son estos tipos? No me interesan las excusas Era imprescindible Y deberías haberlo sabido Sí, es lamentable pero... No es lamentable Este es prolijo Tu falta de criterio Nos podría haber costado todo Cuatrocientos años de búsqueda Por fin El secreto de Drake será revelado ¿Qué es esto? No entiendo Es una falsificación ¿Qué? ¡Eso no es posible! ¡Lo comprobé yo mismo! Esto no es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mi mano Vi cómo se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Cater. Ajá. Ponte en guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. Miren todo esto. Ah. Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera sabiondo. Perteneció a T. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí, sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. Deben. Sí, sí, deben ellos, quien quiera que fuera oh, qué estupidez Fue un accidente Los testigos vieron que un coche negro lo impactó Muchachos ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez Nate ¿Qué? Eso que estuviste esperando durante 20 años Exacto Aquí vamos. C. Ah. D. Ah. Ah. ¿Qué es esto? Ah, es... Eh, cadáver árido. ¿Qué? ¡Mierda, y lo ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero tu ancestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Sierva dorada. La sierva dorada. ¿El barco de trace. Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Bien, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. Entonces el tipo dice, bueno, mejor me tocas la mía también. Ahora tengo que atrapar esa porquería. Salud. Mm. Por un buen trabajo. Sí. ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí. Sí. Bueno, el mapa lo prueba. Drake no vagó por las Indias Occidentales seis meses. Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia. Bien. Pero es aquí que se pone interesante. ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee. ¿Quién carajos John Dee? ¿John Dee? Uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, fue un gran matemático y navegante. Un adelantado a su tiempo. Probablemente él fue quien lo inventó. Claro que en las sombras, quiero decir de una manera muy oscura. Miden firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que eran los ojos de ella. El 007 original, miren bien, doble 007. No es tan relevante. Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia. Sí, así parece Dee e Isabel Y Wolsingham. Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia Gran película Era arqueólogo ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia, todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró. Está todo aquí. Muy bien, me perdí por completo, niño. ¿Qué diablos tiene esto que ver con rey Ya llegó a eso. Después de la guerra, Lorenz dijo que si algún día volviera a Arabia, sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas. La leyenda crece y crece con diferentes nombres. Ubar la de los Pilares, Ciudad de los Pilares, pero la historia es siempre la misma. Oh, ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali. Justo aquí. Ja, bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable. ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí. Y además, Marlowe la está buscando. Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar, ¿por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró, incluso a su majestad. No lo sé. Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento, porque si no lo olvidaron, la última vez que dimos media vuelta al mundo buscando la ciudad perdida fue un poco más que peligroso. Sí, pero esta vez tenemos ventaja. O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas, Lawrence solo tenía la mitad, nosotros, todas. Y Marlowe no tiene nada. Pequeño problema. Los casi mil kilómetros del desierto Rubalcali por delante Los beduinos van y vienen por el maldito Aún si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en el intento A ver, esperen, ¿ven estos símbolos de aquí? Sí, sí, parece Son símbolos escritura sabianos. sabiana Bien Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás Pero de todos los sitios que documentó Lawrence Solo dos están marcados con estos símbolos Uno, en Siria el otro, en Francia oh. No, ustedes dos van a Siria Nosotros vamos a Francia Si seguimos estas pistas, buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto Técnicamente serán unos 500 kilómetros ah. <ríe> Bueno, no lo sé, ya lo sabremos Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo. Cielos, ¿cómo puedes soportar este olor? Eh, te terminas acostumbrando, como a todo. ¿Qué demonios es esto? No. Parece que haremos el resto del camino a pie. ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia. Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta. Tiene que estar por aquí. No falta mucho. Vamos. Sí. Yo no recomendaría eso. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. de la luz. No, no, no. ¡Tómalo! La... ¡Rápido! Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. ¿Qué pendejo? No. Vamos. Tenemos que encontrar una salida ya. Quédate cerca. Ya estuvo cerca ¿Estás bien? Sí, sí Nada grave Vamos, Solo Dame un segundo Parece que siempre olvidas Que te llevo 20 años Vamos, Ali Eres fuerte como un toro Además ¿Cuál es la prisa? Piensan que estamos allí Casi estamos Debo decir que me perdí. Recuérdame una vez más. ¿Por qué hacemos esto? No, no, no, no, no. Si se viene uno de tus discursos de estoy muy viejo para esto, vas a tener que disculparme. Nate, estos tipos no están jugando. Sí, claro, ¿qué entonces? ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Nadie está hablando de eso. Deja de actuar como si estuvieras listo para tu propio funeral, ¿sí? Escucha, niño. Te cuidé las espaldas. 20 años. ¡No voy a ningún lado! Obviamente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por los motivos correctos. Tu orgullo está tan metido en todo esto. Te está haciendo imprudente. Te enseñé mucho más que eso. Vas a hacer que te maten... ¡Ah! ¡Oh, ¡Demonios! <risas> Diablos. Terminaremos todos muertos. ¡Oh, no! ¿Qué? Cater y Chloe. Sali si nos siguieron. Mierda. Seguramente lo siguieron también. Tenemos que avisarles. Y sí, llegar a Siria rápido. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche, porque mi mente está en blanco. Mierda. Todavía no pude levantar ninguna Algo está definitivamente mal ¿Cuánto falta para que abra este lugar? Tenemos un par de horas antes de que los buses aparezcan Bueno, apurémonos Cortaron la cadena Entonces sabemos que no somos los primeros Mientras Pablo y Talgo piensen que estamos muertos Podemos sorprenderlos. No lo olvidemos Bien Entremos a escondidas y averigüemos por qué tienen a Chloe y Cather. Si aún los tienen. Vaso medio lleno. Sale. Solo digo que estos tipos no parecen de los que toman. Rehenes. Por ahora pensemos en el mejor escenario posible, ¿sí? Rescatamos a Cather y Chloe y los cuatro salimos sin que nos vean. ¿eh? Sí, claro, salimos sin que nos vean. ¿Puede pasar? Uh -huh. ¡Qué demonios! ¿Por qué no están en Francia? ¿Te estamos rescatando? ¿De qué? Eh, pensamos que te habían capturado. ¡Pero! ¿Pero, ¿Pero por qué? Eh, bueno, tal Talbot nos emboscó en el chateau una trampa. Eh, pensamos que te habían seguido a ti también. Oh, bien. Sin dudas están aquí. Ah. Sí, no es broma. Tal vez sea buena idea no hacer ruido. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Intentamos comunicarnos durante más de 24 horas. Oh, es que me quedé sin minutos libres. ¿Estás usando un teléfono prepago? Amigo, los contratos son una estafa total. ¿Qué? El mío está roto. ¿Otra vez? Mira... Olvídense de eso. ¿A que no saben qué descubrí? Lo tengo todo aquí. <ríe> no solo la red de espías de Elizabeth llega hasta aquí. También son parte de una especie de sociedad secreta hermética. El servicio secreto oculto británico, la escuela nocturna, el Club Helford, la escuela del amanecer dorado, todo está conectado. Así que John D. Y Francis Walsh y Walter Raleigh Incluso tu amigo Drake Todos formaban parte Pero para ellos era todo por poder Controlar al enemigo mediante espionaje Engaño, miedo Espera, espera, espera Marlowe y su gente Son la misma orden secreta 400 años después Podrías ir al maldito grano, por favor Sí, tenemos que seguir moviéndonos Sí, sí, seguro Aquí, mira Quad. est superiors Est sicud quod est inferius Como es arriba, es abajo Esa es la clave de todo Tenemos que llegar al punto más alto de este castillo sí. Así es, las escaleras Bien hecho ¿No? Dámelo Bien Ahora el diario Gracias No confíes en Drake ¿Dónde diablos está Charlie? ¿Quién sabe? No, no, no. Mierda. Se ha ido. ¿Cómo de demonios? Hey Charlie, ¿estás bien? ¿Eh? Charlie. ¿Qué demonios? Mira esto. Mierda, ¿qué clase de operación encubierta es Esperemos esta? Esperemos que no haya sido una dosis grande. No, no, no, no, no. Oh, mierda. Tranquilo, mírame, Charlie. Aquí. Vamos, tenemos que irnos, ¿sí? No me toques. Aléjate de bueno, mí. ¿Está bien? Nadie te toca, Charlie. ¿Qué carajo había en este pedazo? Se está pelando. Bueno, lo que sea está mullido. Ah, Charlie, escucha. Ey, ¿estás Va, bien? Ah. Ah. No, dejaré que me lleven. Ey, nadie te va a llevar a ningún lado. Solo... Solo ven con nosotros, ¿sí? Sí. El suelo se derrite. No, no, ¡Charlie, no! no, no, no, no. ¡Dios! Charlie. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¿Qué ¡No! Charlie, vas a matar a Nate. ¡Bien! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar a Nate! Ya. ¡Dios! ¡Ven! ¡Listo, te tenemos! ¡Está bien! Está bien. ¡Aquí vamos! Siento mucho. Solo la. Está bien. Estamos hablando. Ah. <risa> Espera un segundo. No ibas a. <risa> no ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? Como a un perro rabioso. Ah. Ya. Volvamos a intentarlo. Esta vez iré adelante Mierda Tiren sus armas ¿Y si te digo que no? Bien, entonces, ¿qué dilema? Parece que estamos parejos Claro, hasta que aparezca el resto de mis hombres Podemos esperar Oh no ¿Muchachos? ¿Charlie? Maldita sea. Parece que ahora la cosa cambió, ¿no? Ahora suelten sus armas. ¿Por qué no te Cala? vas a dispararle? No. Espera. Detente. ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? Dispárale. Hijo de mierda. Aprieta gatillo con todo gusto. Corre. Oh, mierda. ¡Vamos, Cutter! No puede. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Charlie. ¡Qué demonios! <risa> No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo Chúpamela No podemos hacer nada, nene Dios, esto es insoportable Oh, Catero Tenía tantas esperanzas en ti. Sí, claro. Es verdad. Tenías potencial. ¿Ya? Bueno. Es curioso cómo se dan las cosas, ¿no? Traicionas mi confianza y ahora nos encontramos aquí. Como si estuviera escrito en las cartas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Diantres! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! ¡Ya sé que está rota! Solo... tranquilo, amigo. Aguanta. Nate, mira esto. Oh, qué demonios... ¡Por aquí! Bien, no podemos estar aquí. Dame el arma. Yo voy a matar a esos bastardos. No, tenemos que salir de aquí. Vamos, levántate. Ah. No tengo. ¿Lo todo. tienes? Cúbrenos. Bien. ¡Vamos! Ah, bien, bien. El autobús. Tomamos el autobús. Eso no va a atraer la atención. Buen día La entrada no tiene precio, amigos Aquí vamos Uno bien. Dos oh, Eso es sí, sí. Muy, bien, muy, muy bien. bien Aquí Bien, lo tengo Ocúpate de él Aquí vienen Sal y sácanos de aquí Parece que los perdimos Muy bien Buscaré un lugar donde dejar el auto Genial ¿Estás bien? Oh. Fantástico Eso estuvo cerca Va a estar bien No, quiero decir, todo No vale la pena, Nate Dejémosla pasar oh, No, no, no, no No te puedes rendir Si dejas que esos bastardos ganen Después de esto, jamás te perdonaré No te preocupes, Charlie de ninguna manera los dejaré ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando probar nada Claro Entonces, ¿cuál es el plan? Ah, supongo que voy a Yemen ¿Tú vendrías? Claro que sí Bien, buscaremos una entrada rápida Sin complicaciones Creo que sé de alguien a quien podemos llamar ¿Quién? Oh, no, no <ríe> No, no, no Si tienes una idea mejor, te escucho ¿Y si? No Está bien Haz la llamada Elena Fisher, corresponsal extranjera. ¡Hey, Sally! ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa. Eso no está bien visto aquí. Oh, claro. Eso sí, pueden andar de la mano. <risa> no. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. Te, te ves muy bien. Uh, bueno, si tú lo dices. Con estos permisos pasarán los puestos de control. Bien, genial. Ah, oh, y no debería preocuparme por lo que llevan en esas valijas, ¿verdad? Claro que no. no Sí, aún no, ¿no? Bien, recuerden, ahora son periodistas Intenten para ser respetables ¿Crees poder hacerlo? Uh, creo que te habla a ti Entonces, ¿en qué andan exactamente depravados? Solo una pequeña investigación histórica Claro, eso explica el gran apuro Exactamente. Ningún tesoro maldito. No. Ningún general diabólico. No. Eres pésimo mintiendo. ¿Qué? Pésimo. No oh, vamos, no vamos a empezar con esto. No. ¿El coche dónde está? Oh, está por aquí. Traigo el equipaje y nos encontramos. Nate. ¿tú? Todavía lo usas. Uh, sí, lo uso. <risa> Ayuda bastante en esta parte del oh, mundo. ¿Ah, sí? ¿En serio? No te ilusiones Veo que también usas el tuyo ¿Qué? Ah, ah, sí Todo esto es por eso, ¿no es así? No entiendes Lo comprobé por fin Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales Hace 400 años, estuvo aquí ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar no, aquí No, quiero decir, ¿por qué esta obsesión? Me, me preocupa me... Puedo cuidarme solo, ¿de acuerdo? Yo no hablo de ti <risa> ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo por ti, Nate No le pidas que lo haga Vamos, eso no es justo ¿Qué se supone que significa eso? ¿Todo listo? <risa> Sería bueno si nos dejaras en las afueras de la ciudad Olvídalo Ustedes dos son mi responsabilidad ahora, no voy a quitar mis ojos de ti. Bien, mira, allí abajo. Esas construcciones deberían tener cientos de años ya cuando Francis Drake estaba vivo. Claro, bien pensado. Hey, Nate. ¿Ah? Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Charlie Cater? No, no hay tiempo. ¿Sally puede explicar todo? Pero espera un minuto. Te veo allí abajo. Me iré al infierno Vaya Como es arriba, es abajo Salí es una especie de mapa celestial Tiene sentido Los árabes usaban las estrellas para guiarse por el desierto Como los marineros en el mar Es verdad Entonces puedes encontrar la ciudad perdida siguiendo las constelaciones Si tuviera un sextante, sí no estuve tanto tiempo en la marina por nada, ¿sabes? Yo pensé que te la pasaste buscando ese acto del cesto. Eh, ¿Qué? Uh, no importa. <ríe> hey, ¿te podrás memorizar esto? Sí. Bueno, pero tendríamos que anotarlo, ¿no? No, realmente no te lo recomiendo. Hey, chicos, miren esto. <ríe> ah. Ah, bueno, pero qué... Alegría. ¿Escucharon eso? Oh, oh. Oh, no. Esperen, ¿qué es eso? Aléjense de las paredes. Sostén esa antorcha, niño. ¡Oh, mierda! Me harté de todos esos bichos horribles Espera, ¿los conocías? Pensabas decírmelo más tarde, ¿no? ¡Hey! Miren esto Que el mundo no te engañe con su belleza Es el sueño del soñador. Un espejismo en el desierto. Se te servirá una taza de muerte. Qué bueno. ¿Está todo en español? Sí. Sí, seguro fue Drake. Bueno, a ver, a ver si entiendo. Drake navega a miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y cuando llega hasta aquí, esto le resulta suficiente para darse la vuelta, volver a casa y ocultar las pruebas de su viaje. Exacto. Pero tú, tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sally, a ti te escucha. Dile que se detenga. Sí, salí. Por favor, golpéame. <ríe> ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos, solo estamos bromeando. Escucha. Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella. Sabes dónde encontrar la ciudad y Marlon no. ¿Por qué eso no te basta? Bien, tranquilo Aléjate, aléjate ¿Qué le pasa? Lo drogaron ¿Qué? Vamos, tenemos que sacarlo de aquí ¡Vamos, no me hijo. Solo, no. solo queremos... ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Nate! ¡Nate! ¡Nate! ¡Bienvenido! No recomiendo hacer una escena. No estás aquí legalmente, ¿recuerdas? La grandeza de los humildes. Debajo de esa careta arrogante, sigues siendo el mismo fugitivo sucio y asustado, ¿no? Evita el juego psicológico. No me conoces. De hecho, sospecho que lo conozco más que nadie, señor Drake. Claro, ese no es tu verdadero nombre, ¿o sí? Pero no nos metamos con eso. Mamá se suicida... Papá entrega el hijo al Estado a los cinco años de edad Internado en el asilo para niños San Francis <ríe> Es tan <vikensiano. ríe> Oh. No te preocupes, ella no nos interesa A menos, claro, que debamos aplicar un poco de presión ¿Qué quieres de mí? Bueno, a pesar de que me duele admitirlo Necesito tu ayuda Para encontrar a Victor Sullivan Bien Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar a Irán ¿Cómo saben eso? <ríe> Tú nos contaste, Nathan Parece que tu lealtad no es tan firme como piensas ¿Y la de él? Mató. ¿Qué estás intentando saber? Nada. Solo que, bueno, te tuvimos en nuestras garras por un tiempo ya. Y no ha preparado lo que se dice un rescate. No te rescató en Cartagena tampoco. Solo vio algo que pudo explotar. Sé lo que intentas hacer. Confía en mí. Víctor, solo piensa en Víctor. Es la cruda verdad. Lo descubrí hace 20 años. Me sorprende que te haya llevado tanto tiempo a ti. Está perdiendo el tiempo, señora. Puede ser. Pero piensa en esto. Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años... ¿Te salvó de esa vida? ¿O te condenó a vivir esta? Ay, no sé, ah, excelente. Bueno, localizamos a Sullivan en el otro lado de la ciudad. Lo siento, Nathan. Parece que te han quitado de la ecuación. <risa> ¡Astro! Ah, ¡Vuelta! ¡Vuelta! el feléfelo al encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me Claro. Gracias. encanta! No, en serio. La dama inglesa me pagó para que te elimine, pero yo soy un buen tipo. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. Y encima piensas que te debo algo. ¿Es eso? ¡Qué listo! Me gusta. Me llevas mucha ventaja. Es una pregunta muy simple. Irán de los pilares. Claro. ¿Dónde está? No lo sé, amigo. ¡Pierda! Mira, aunque lo supiera, ¿crees que vale la pena arriesgar mi vida y decirte dónde está? ¡Me ofendes! ¡Eres un pirata! ¡Y un buen negociante! ¡Dame algo de crédito! ¡Volvamos a intentarlo! ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme todo lo que quieras. Bien. Pero no puedo decirte lo que no sé. Quizás sí. Veremos si tu amigo quiere cooperar? ¿Qué? ¿Quién? ¿Tu amigo, Victor Sullivan? No quiero hacer esto, a su edad, quizás sea demasiado para él eh, Espera no. no, no, no, no me has dado otra opción Tal vez tu amigo valore un poco más su propia vida Espera, deja salir Sally en paz Adiós Nathan ¡No lo toques! <risa> esto será divertido Salí. Sale. ¿No está aquí? Ah, ¡Mierda! ¡Nathan! ¡Me trajiste muchos problemas! ¡Te prometo! ¡Terminaremos con esto ahora! Nunca lo tuviste, ¿no es cierto? ¡Claro que no! ¡Mentí! ¿Recuerdas? ¡Soy pirata! ¡Y ¡Es verdad, amigo! ¡Sigue riendo! Josuna. Bueno, sí Sí, entiendo ¿Podrías llamarme si... Algo cambia? Oh, Dios mío Debo irme Nate Pensé que esto estaba mal visto Cállate Realmente pensé que esta vez no volvías No ¿Estás bien? ¿Dali? Está vivo ah, Gracias a Dios Pero lo capturaron ¿Qué? ¿Dónde? Están en una caravana hacia el desierto Ah, ¿Debemos ir? No, no, oh, no No, no es, no es tan simple Vamos Salieron al menos dos días antes que nosotros Así que no podremos alcanzarlos ah, Debemos intentar Escucha tengo un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Bueno. Están cargando un avión en el aeropuerto. Le arrojarán provisiones a la caravana. Debemos subirnos a ese avión. Exacto. Eso implica... saltar en paracaídas, ¿no? Ya lo hemos hecho. <risa> sí, mal... Bueno, me tomaría un vaso de agua y después vamos saliendo No, no, no, no, no, no. mi contacto en el aeropuerto dice que el avión sale recién al amanecer Mientras tanto, trata de dormir unas horas No, no me parece una buena idea Vamos, sí, él llamará si hay novedades Realmente ibas a hacer todo por tu cuenta, ¿no? Por Sally Sí Me gusta como piensas Lo sé No, yo Quiero decir Sé lo que quieres decir Lo siento Lo sé Allí está Bueno, toma. Oye, no quiero tener que usarla. Lo sé. Tenemos que movernos con cuidado. Si descubren que queremos subir al avión, estamos muertos. Bien. Parece que es un disparo directo desde aquí. Sí. Voy a... Voy a trepar hasta la cima y te ayudaré De desde aquí. Cúbreme. Ok. Pero, ¿qué haces? Elena, escucha Maldición, sabía que intentarías algo No, no lo hagas, por favor Seamos honestos Esta posibilidad es una en un millón Y cuando casi te perdí no, antes vas a perder. No puedo volver a hacerlo Así que toma ese chip y desaparece de aquí, ¿de acuerdo? Mientras puedas No te queda mucho tiempo. ¡Ve! Gracias a Dios. Perfecto Aquí vamos Estás lejos de casa americana. Su clan. No pertenece en este lugar. Ninguno. ¿Me perdonaste la vida? ¿Por qué no me mataste con el resto? Hubiese sido. descartés Estaba sufriendo. Hay que alimentar y cobijar hasta a los enemigos. ¿Eres mi enemigo americano? Drake. ¿Mm? Mi nombre es. Drake. Salim. Soy jarife de esta tribu. Bueno, no quiero ser maleducado, Salim. Pero necesito un caballo. No tengo nada para, para ofrecerte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa solo? Los conoces. Mis exploradores lo han seguido durante dos días ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los ingleses cruzan el Rubájali? Buscan la ciudad perdida de Ubar Irán, la de los pilares Tomaron a mi amigo de Rehen Es el único que conoce el camino Una vez que encuentren Irán Ya no le servirá Lo matarán Si encuentran Irán estamos muertos hace tres años el rey salomón dominó el poder de los Jin. son demonios nacidos de fuego sin humo un día se revelaron los aprisionó en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad Eram se convirtió en un lugar maldito Maldito por los espíritus atormentados de los Jin. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Si liberan el poder de los Jin. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No. Pero ellos no superan el número. No podemos atacarlos en campo abierto. Descansa hoy. Mañana llegarán a los cañones. Los sorprenderemos allí. ¡Partimos al amanecer! Oh. ¡Increíble! Así es como la ciudad puede progresar plenamente. Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo. limpia. Es increíble que aún funcione después de tantos años. Sí que sorprende. ¿Qué? No. No. En serio. Salí. ¿Eres tú, chico? Oh, gracias a Dios. ¿Estás bien? Ah, amigo, la pasé muy mal. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¿No soy bastante real para ti? Jamás vuelvas a apuntarme con un arma. Yo los vi dispararte. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, muchacho, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es el agua. Eso es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con un agente alucinógeno. Debe haber vuelto locos a todos. Eso es lo que buscan Marlowe y Talbot. Oh. oh, amigo, sí. Recuerda, Cater dijo, controlaban a sus enemigos por medio del miedo. Oh, con el agua podrían, sin duda. Pero... Espera, no tiene mucho sentido ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no, no es el agua Es lo que está en el agua ¿Cómo? Bien, escucha, denme un poco de paciencia Salim me dijo que Irán fue maldecida Cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los jin En una vasija de bronce Y la arrojó a las profundidades de la ciudad Un genio en una botella Sé que suena descabellado ¿Entonces crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí. No era el tesoro lo que buscaban. Era poder. Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado, abandonó la misión. Le mintió a la reina. Le dijo que no encontró nada. Y escondió todos los rastros de este viaje. Reescribió la historia. Bueno... ¿Quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Y si vamos allí y terminamos con esto? De una vez por todas ¡Cuidado! ¡Cuidado! puedes estar bromeando! Debemos sacar esa cosa de aquí ¿Alguna idea? Bueno, seguro ellos son más que nosotros uh, Separémonos Intentemos flanquearlos Sí, tendremos más suerte así ¿Dónde está? Una gota de ese agua. Creo. Creo que no. Dios. De esto no podemos tener cosas. ¿No? Debemos. Es inconmensurable, eh. Bueno, Ay. no es tanto, ¿no? Es suficiente. Un minuto, Nate ¿Estás bien? Sí Sí, solo tengo algo que decir, eso es todo Muy bien ¿Qué es? Mira, yo... Tuve un pésimo padre Una pésima niñez Llegué a los 40, pensé que nunca iba a tener un hijo Diablos, nunca quise uno ¿Qué diablos sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida. Mira, no tienes que. No, escúchame. Lo sé. Cometí muchos errores, niño, muchos. Y eh, bueno, no soy perfecto. No me irás a proponer matrimonio, Sally. Es decir, te ah, amo, pero. Basta. Puedes dejar de ser un sabión de un segundo. ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho. ¿Cree que lo había perdido? La cuestión es así, chico. No elegimos cómo comenzar esta vida. La grandeza real es lo que hacemos con las cartas que nos tocan. ¿Vas hey. hey. a algún lado? Tal vez. Lamento mucho lo de tu anillo. Está bien. Lo cambié por algo mejor. <ríe> Salgamos aquí, sí. Sí. Vamos, vamos por acá. Pero, vamos. Confía en mí. ¿Qué estás tramando? No, no. Eh, no es tan lindo como el que destruyeron hace cuatro años, pero estará bien. Vamos. Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda. Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí. ¿Tres? Eh, más o menos.